Vamos a empezar la, la sesión de la tarde, ¿vale? Eh, empezamos con 15 hack que es uno de los espacios más... Yo creo que ha sido referente dentro del movimiento de 15M ayudando con las cuestiones de la herramienta. Tenemos aquí a Serotonina Edge, a H, <ríe> eh, a Dani, yo que sé, y después a, a Paniagua, ¿vale? Y les dejo la palabra a ellos y vamos, y os pongo la pela, Vale, vale. bueno... Pues, eh, buenas tardes, gracias por venir. Os vamos a contar un poco eh, cómo vivimos eh, la, bueno, los inicios del, del movimiento 15M, eh, las, un poco, ya sabéis, las prácticas que han tenido que ver con la cultura libre y con el software libre, que han podido tener alguna relación con los inicios de, de este movimiento. También se ha hablado durante estas jornadas de ciertas campañas y ciertas acciones, como No les votes, eh, eh, como la lista de Sinde y otras acciones que ayudaron a... ...a que se generara pues, todo un sentimiento de, de indignación o de desobediencia... ¿no? Y de, ...o de, propuesta, de paso de esa indignación, quizás, desde ciertas ramas hacker... ...a la propuesta de qué hacer con, con esas ideas. Entonces, de alguna forma, pues ocurren de repente las movilizaciones del 15M... ...y esa misma noche, pues, eh, eh, estábamos en la Puerta del Sol... ...entonces queríamos enseñaros un pequeño vídeo que hay... ...que apenas dura cinco minutos, pero lo vamos a cortar a los dos minutos y veinte o algo así... En donde se ve esa primera asamblea de las personas que se sentaron allí a charlar eh, y que empezaron a pensar qué hacer ¿no? y, y cómo organizarse. Dale, por ahí. ¿No, no, no hay ¿Eh? audio? Uh. <risa> Quizá empezamos un poco y que se carga. ¿Que está se va vale. Bueno, eh, lo que queríamos contaros de este vídeo, que se ha quedado ahí congelado con, con la cara de Teclista ¿vale? eh, <risa> es que es que, que lo que ocurrió allí fue que un montón de gente se sentó esa noche a charlar y a pensar cómo hacer para pues, organizar una toma de la plaza que fuera escalando poco a poco, pero con una ilusión tremenda, que era lo que os queríamos enseñar en el vídeo. Eh, incluso algunas personas, cuando las oyes hablar, pues eh, parecía que, estaban, que venían de 10 días más adelante ¿no? y que habían venido a la plaza para explicarnos lo que iba a pasar. ¿no? Y, y es, es bastante interesante. No sé si carga ya. un poco más para adelante. Sí, sí, Bueno, pues eso, va un poco la gente hablando, se toma el micro abierto, la gente va contando cosas y llegado un momento, eh, pues eh, la gente que estábamos allí un poco relacionada con tecnología, comunicación, pues eh, charlamos y decimos oye, pedimos un turno y les planteamos que si podemos empezar a comunicar esto ¿no? y que hacemos un grupo para que pueda participar quien quiera y que nos dedicamos a darle un poco de difusión, pues ya planteando que si se hacía bien se, se podían eh, tomar otras plazas, ¿no? Incluso porque era un fenómeno pues, que, que no se había practicado mucho, ¿no? Y estaban los referentes de Tajir, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí, pues empieza un poco el, el, la, el desmadre que habréis vivido cada uno en la plaza que le haya tocado, una avalancha humana ingobernable, incontrolable y como no había forma de hacer muchas cosas en realidad ahí dentro, ¿no? Nada más que un deshago colectivo gigantesco, pero... Eh, mientras eso va ocurriendo, desde el primer día, un grupo de gente se pone a pensar en común y en abierto eh, qué hacer para facilitar que eso ocurra, ¿no? Esa chispita que estaba prendiendo, pues cómo darle todo el oxígeno y todo el combustible que, que se pudiera dar. Entonces, pensamos cómo hacerlo con herramientas eh, para empezar a comunicar a la gente que se pudiera organizar. Eh, dale un poquito más. está equivocado. Yo no lo puedo hacer cambiar, pero sí puedo manifestarme aquí porque soy una persona y tengo que estar en algún sitio. Y estoy aquí y estamos ganando afectos y simpatía, porque yo lo he visto con la gente que me he venido a manifestar aquí. Lo hemos hecho pacíficamente, porque si usamos la violencia nos tachan de radicales, borrachos, hijos de puta, lo que quieran. Porque si aguantamos, de aquí sale un discurso, de aquí salen más movilizaciones, de aquí sale ya un movimiento de resistencia fuerte y que esta es la noche crítica, o sea, está... hoy aquí estamos jodidos, muy jodidos, vamos a morirnos de frío, mañana nos va a doler la espalda, pero si aguantamos, mañana va a haber mucha más gente que va a estar en tienda de campaña, que va a estar en saco, yo entre ellos, por eso es dicen, para responsabilidades, joderse hoy, para que esto mañana empiece con fuego. ¡Sí, señor! Sí, sí, sí. A ver, llamamiento a que la gente se sume a la movilización desde ya, no esperar a mañana o a pasado, sino desde ahora mismo. E invitar a otras ciudades a tomar sus plazas también y a hacer lo mismo. Hoy hemos escrito el prólogo de un libro que va a pasar a la historia y a partir de hoy vamos a escribir las páginas de este libro. Y este es nuestro sitio y aquí sí. nos quedamos. A tomar por culo. Pues ese era el ambiente inicial un poco de la acampada. <risa> y lo que os digo, parecía que era gente que venía desde 10 días después a contarnos lo que, lo que iba a pasar, ¿no? Y como que nadie pues, se lo podía creer. Y, pero desde esa ilusión y desde esa fuerza, pues empezó a trabajar, ¿no? Y bueno, pues ya sabéis un poco el orden de acontecimientos. Esto era la misma madrugada del 15 al 16. Eh, en ese momento, eh, bueno, <coughs> ¿vamos a poner el paz o qué ponemos? No, vale. En ese momento eh, se registra el Twitter de Acampada Sol, que es una herramienta, pues que en ese momento nada, se registra por Twitter, se pone un tweet que se ha comentado también antes, en el que se dice que no nos vamos hasta que lleguemos a un acuerdo y la explicación de ese acuerdo era, el acuerdo era entre, entre las personas que estábamos allí o las que se pudieran sumar, ¿no? No era un acuerdo con nadie externo, pero porque ya era difícil ponerse de acuerdo porque la gente decía, no, nos quedamos hasta las elecciones, no, nos quedamos para siempre, <risa> el primer día, la primera noche, ¿no? Entonces ya era como, madre mía, esto va a ser. Eh, eh. Bueno, pues lo que acabó siendo un poco. Entonces. Eh, sí, F5. F11, F11. No, no, con tu... ¿F control F5. F23. Arriba poner Slide Show, arriba poner light Show. Es que está como cambiado, este ah, está vale, cambiado. Ya, vale. entonces... Eso, eso, eso fail. No, el Ahí está. no, es ese... Eh, ese es el primer tuit que se pone con Acampada Sol, ¿no? En el que se explica un poco eso. Hemos quedado, eh, hemos acampado en la puerta del sol y no nos vamos hasta que lleguemos a un acuerdo. Y el acuerdo, como os comentaba, era entre la gente que estaba discutiendo, ¿no? porque si ya el primer día se planteaba que esa era como una fuente de conflicto interno, que es muy sano ¿no? tener conflictos internos, pero pues se trasladaban un poco hacia el Twitter el primer día. A partir de ahí se empiezan a crear unas herramientas, lo primero que se nos ocurre es qué podemos hacer para ayudar con esto. ¿no? Y pues resulta que llevábamos unos cuantos años haciendo acciones relacionadas con telemática, con software libre, con comunicación, y dijimos, bueno, pues podemos... ...poner en práctica quizás estos últimos años de experiencias, ¿no? Y entonces lo primero sería pues darles una posibilidad de tener herramientas que sean gestionadas por gente que quiera, ¿no? Por una, autogestionadas que sean abiertas, que, que puedan participar en un grupo para poder gestionarlas. No entregarle pues directamente nuestras comunicaciones o nuestras herramientas de almacenamiento de información ¿no? y de memoria pues no dárselo a Blogspot, que es de Google y compañía. ¿no? Pero desde la perspectiva de, bueno, aquí estamos, en esta acampada, esto es lo que estamos haciendo, lo queremos montar así, y lo vamos a montar eh, una instalación multisite para poder darle muchos blogs a todas aquellas plazas que se quieran levantar. Eh, claro, todo esto, pues desde la, era ya la noche del 16 o 17 aproximadamente, y ya estábamos pensando en herramientas que sirvieran para eso, ¿no? para comunicar a más plazas, cuando creo que todavía no se había... Tomado ninguna otra, todavía estábamos solo en Sol, ¿sí? El 16, vale. Pues ahí se empezó, bueno, Barcelona directamente tomó por ahí una herramienta propia y se lo pudo organizar y eso era genial porque cualquiera podía montarse su propia herramienta, pero si en ese momento esa plaza no tenía eh, gente con conocimientos técnicos, pues podía pedir ayuda y entre todas pues le dábamos unos recursos, ¿no? Pues su página en Toma la Plaza, sus listas, su correo, luego vamos a hablar de eso. Y bueno, pues durante esos días eh, se va registrando ya el día 18, creo, Tech the Square, ya pensando en que, bueno, ¡buah! si ya hay 7, 8, 10 plazas eh, tomadas, pues esto lo podemos internacionalizar, ¿no? Sobre todo viendo también las experiencias de lo que había ocurrido en Egipto y cómo eso se contaminó, pues pensamos, bueno, pues igual no tenemos fuerza para que eso ocurra, pero vamos a dejar la puerta lo más abierta posible y a echar una mano a quien quiera dedicarse a eso, pues que tenga algunas herramientas. Entonces, bueno, ahora he va a continuar, Dani, contándos un poco eh, todo el resto del proceso, las herramientas que estamos gestionando, qué cosas hemos ofrecido, cómo funciona y algunas ideas que se nos ocurrieron que podían ayudar a que un movimiento tan diverso, una, una especie de multienjambre, pues eh, tuviera herramientas para poder tirar ideas o, o ejercer prácticas que contaminaran a otras para poder funcionar así, porque tampoco veíamos capacidad de tener un cerebro común real, no, no, no se la vimos en ese momento y ahora como ya lo tenemos clarísimo, ¿no? para nosotras el 15M no puede tener una no va a tener nunca capacidad de tomar decisiones, no aspira a tomar el poder, eh, si, eh, funciona por contaminación ¿no? en cuanto a las líneas de acción, entonces dijimos, bueno, pues vamos a intentar dar herramientas que sirvan para contaminar y quien tenga buenos proyectos, pues logrará que la gente se sume y, y se puedan hacer algunas cosas, ¿no? Más que simplemente pues acabar en discusiones en asambleas que luego las prácticas son muy complicadas de, de aplicar. Entonces... Bueno, yo te quiero dar un beso muy grande, tío. Yo. Maestro, se nos va el maestro Perry Barlow, darle un abrazo. Para nosotras particularmente es como una gran referencia ¿no? eh, eh, esta persona. Entonces, bueno, sin más, pues dejaros ya con Dani, que continúa explicándos un poco todo este proceso, y con Manel, que os van a, a contar un poco todas las herramientas que hay, cómo se están utilizando y qué ideas hay. ¿no? Sí, vamos a ver yo más o menos eh, lo que me habían dicho que venía a contar era eh, qué hemos hecho estos últimos meses, no, no, no otra cosa. Entonces, eh, lo único, pues eh, contaros cómo eh, desde el principio nos organizamos, qué pasos hemos ido dando, qué hemos hecho, eh, y que todo ha sido un desastre, básicamente. Es, eh, es un desastre no... maravilloso. <risa> realmente no, eh, os mentiría si os dijese otra cosa, ¿no? Entonces, eh, realmente... Mmm... Os puedo decir eh, que en esos eh, primeros días, efectivamente, nuestra idea era cómo facilitar eh, que mm, la mayor cantidad de gente, independientemente de dónde estuviese o del conocimiento que tuviese de, lo, de, de las cuestiones de Internet, porque al final esto eh, se gestó en Internet y el 15 de mayo lo único que pusimos fue sobre las calles, lo que llevábamos mm, mucho tiempo haciendo en, en las redes, eh, si había que eh, continuar por ahí y había que hacerlo, eh, ¿cómo facilitar a todo el mundo que no tenía eh, esa capacidad, esa soltura, o no estaba habituado a, a eh, trabajar eh, fuera de la, de la calle, eh, que, que tuviese la posibilidad de hacerlo? Y realmente pues eso hicimos en los primeros días, montar eh, los, los WordPress multisite primero para eh, las plazas, luego para los barrios, esto fue en la primera semana de... de a partir del 15 de mayo y bueno, eh, eh, como nuestra idea eh, desde el principio era dar soporte a mucha gente eh, nos enfrentábamos a muchísimos problemas constantemente eh, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista eh, sociológico y de cómo nos organizábamos nosotros mismos internamente eh, para nosotros el, lo que en lo que nos fundamentábamos o, eh, las, las líneas eh, base, el suelo eh, era eh, el software libre eh, la cultura libre y, y el acceso eh, libre a la información de todo el mundo entonces mm, todo el tiempo trabajamos eh, con, con esa idea en la cabeza eh, siempre que tuvimos en algún momento que elegir eh, alguna herramienta o que nos pedían alguna solución, estaba la eh, idea de sí sí es software libre, si no eh, ni, ni podemos eh, tenerla en cuenta eh, una de las primeras eh, cosas con las, que pudimos, eh, con las que nos pusimos a trabajar fue eh, la comisión de, de propuestas. Se llevaba en la plaza recogiendo durante cinco o seis días eh, muchas, eh, muchas propuestas eh, de la gente en papel y tenían la necesidad de eh, digitalizar eso. Realmente… Eh, a raíz de eso eh, acabó eh, convirtiéndose en, en, en Propongo, eh, que ha ido evolucionando en una cosa mucho más grande, pero eh, realmente esto fue una eh, solución de decir, hay un software libre que se llama Question to Answer y que nos podría eh, permitir digitalizar todo esto, organizarlo, categorizarlo de alguna manera para darle una forma un poco coherente a, a lo que eh, nos está llegando en la plaza. Y, y a raíz de eso pues eh, propongo que se ha convertido en una cosa muchísimo más grande eh, que... Mmm, Está eh, enfocada ya incluso a que las propias asambleas se eh, organicen eh, de manera que puedan eh, llevar sus propios debates eh, en Propongo, también con la idea de asamblea permanente, esa eh, que nos hablaba antes Mange eh, sobre la red DRI de, de N-1, eh, pues también un poco con, con, con esa idea en la cabeza… Eh, ha ido evolucionando en esto tan grande. ¿no? Esto ha sido posible eh, gracias a que nos hemos basado en un software del cual teníamos el código y podíamos extender hasta donde la imaginación nos diese. ¿no? Eh, entonces, esa ha sido nuestra labor de, de difusión de, de la idea de eh, si no es software libre no puede ser. Eh, a, a todo el que nos... Eh, intentaba con nosotros eh, darnos soluciones para todo porque también durante esas semanas eh, miles de personas tenían eh, la herramienta definitiva para arreglar el mundo y mm, eh, hubo que parar muchas veces, muchas ilusiones eh, eh, a ese respecto simplemente por el hecho de decir, mmm, tío, pero es que no es software libre. Entonces, si quieres hacer tú algo como eso eh, bajo eh, GPL 3, eh, estamos contigo, pero si no, mm, eh, no, estamos perdiendo el foco, no, no vas en, eh, bien encaminado. Eh, A lo largo del proceso, eh, enseguida nos dimos cuenta de que eh, éramos unos cuantos, Jaxol eh, en Madrid, eh, que éramos bastantes en aquel momento, intentando también dar soporte a todas las eh, necesidades que nos iba planteando eh, todo el Estado. Y enseguida nos dimos cuenta de que no, eh, de que no íbamos a ser capaces porque el suelo no escalaba. Entonces, eh, desde el principio o eh, enseguida, eh, tratamos eh, de formar una una red de, de grupos de hackers eh, repartidos por todo el estado eh, de manera que se pudiese eh, horizontalizar, eh, que la gente no estuviese pendiente de lo que hacíamos en Madrid porque no tenía sentido y porque nosotros no íbamos a ser capaces de, eh, de asumirlo. Y en el primer interasambleas, eh, que fue en torno a eh, mediados de julio, por ahí, eh, se, nos juntamos los hackers que nos habíamos reunido allí de, de todos los puntos de, del Estado y los que no eran del Estado y dijimos eh, vamos a intentar eh, hacer un grupo Estatal de hacking Para seguir haciendo esto entre todos Para que si una asamblea de un barrio De Sevilla eh, Necesita una lista de correo eh, La persona que se encarga O el grupo de personas que se encarga de las listas de correo Que puede ser de Barcelona o de Euskadi O de donde sea eh, Se encargue de ellas igual que de cualquier otra cosa Y entonces sí que podremos escalar Y podremos dar eh, capacidad a todo el mundo Y bueno, ahí os va a contar un poco Serotonina como, como lo veían ellos desde, desde fuera porque me parece bastante interesante bueno, nosotros desde Donosti, desde San Sebastián, pues bueno, también por la idea de que era Euskal Herria y queríamos tomar un poco algo propio, pues desde la comisión Hack, pues nos encarguemos de que también tuviera ese nombre propio y fuera en vez de toma la plaza, pues fuera eh, Plazan, que quiere decir en la plaza, y ahí empezó un poco todo, ¿no? Pues cogimos un servidor y empecemos a tirar de ahí, porque veíamos que los compañeros de Hacksol estaban a tope y que, que no podían, la verdad. Y contra menos trabajo les diéramos, más eh, podrían trabajar en estas herramientas, que es lo que verdaderamente nosotros tendríamos que disfrutar de ellos, ¿no? Porque si al final veíamos que tienen que estar arreglando eh, todo lo que son blogs pequeños o páginas, pues será mucho trabajo para ellos. Entonces eso sí que lo vimos bien, como también me parece que pasó aquí en Barcelona, ¿no? que tenían su propia sus propios servidores. Y... No sé, para mí también fue interesante porque fue algo positivo eh, en todo lo que es eh, los objetivos que cogimos como comisión, es decir, no, pues como talleres de N-1 eh, inculcar a, ¿no? pues a la gente pues eh, pues lo que son, por ejemplo, las redes sociales ¿no? lo, que, lo que llevan a a esta sociedad y, y, y lo que es internet, ¿no? Entonces nosotros, como creíamos en unas herramientas que son las que se estaban trabajando pues desde 15Hack o cualquier otras que podíamos utilizar que fueran libres, pues nos interesaba que fuera así. Y la verdad es que conseguimos con bastante éxito pues, que la gente lo entendiera, ¿sabes? Fue para mí algo de ¿no? que parece que la gente o la sociedad no no llega a entenderlo, ¿no?, de, de que verdaderamente sí que se pueden utilizar esas herramientas, aunque no sean tan visuales, ¿no?, como decían algunos. Entonces, bueno, hay un momento en el que, pues lo que comentaba antes Dani, ¿no?, viendo que eso no escalaba eh, y que nuestra intención era abrir la participación al mayor número de gente, eh, pues decidimos eliminar Hack soul, no de la escena, porque en realidad los nombres siempre nos han dado bastante igual. Eh, somos lo que hacemos, ¿no? Entonces, pues ahora tenemos este nombre, pues muy bien, pues si no nos sirve y es un problema, pues lo tiramos. Y, bueno, un poco como ha hecho la ex, ¿no? <risa> pues, pues, pues algo parecido. <risa> Entonces, eh, Hacksol era un problema porque llevaba el nombre de Sol y nosotros en realidad queríamos que esas herramientas fueran administradas por mucha más gente, ¿no? Que no estaba en Sol en realidad, porque, sobre todo porque no podemos, las cifras de lo que se mueve en ese monstruo son... Para, son de vértigos. Eh, con el 15 de octubre y estas cosas, pues había millones y millones y millones de visitas. Eso se cae, hay cientos de blogs, eh, se mueven más de 80.000 correos al día en las listas del 15M. Es una auténtica locura. Entonces, gestionar eso entre solo gente de una localidad, pues es un error. Así que ahí, eh, en la primera asamblea que hubo eh, interacampadas... Pues se planteó y se sumó gente de otras de otras plazas, de otras ciudades, pero no, no suficiente, ¿no? Seguimos esperando ahí hackers que se animen a, a colaborar en, en ese campo porque realmente es una burrada y es una escuela, quiero decir, eh, quien quiera aprender de esto y le mole es una universidad donde… <risa> Pegarse a gente que es increíble. Yo casi no toco ahí nada porque me supera un poco. Pero la gente que lo está administrando es realmente espectacular. Entonces, los que estén trabajando y moviéndose en ese mundillo, yo lo digo como que tenéis suerte si, si os podéis llegar a meter ahí echando una mano y colaborando y tal. Y bueno, ahora Dani os cuenta un poco también los recursos que hay, los blogs y todo esto, ¿no? está montado. Y por último, estos desahucios. Sí, os... Eh... Ya para terminar os quería contar un poco eh, realmente mmm, cómo hacemos lo que hacemos, es decir, eh, ahora mismo nosotros somos o nos consideramos un poco una herramienta del movimiento, también tenemos un poco de ideas propias y a veces sale de nosotros cosas como eh, Stop Desahucios, que creo que es nuestro mayor éxito por ahora y, y ahora entraremos un poco más en él. Eh, pero en realidad eh, lo que hacemos es dar soporte a, al movimiento en el sentido de eh, cuando alguien necesita una lista de correo y no quiere eh, acabar en Google Groups, eh, igual que cuando alguien se crea un grupo en nms 1 para evitar Facebook, eh, nosotros estamos ahí para cualquiera que necesite un blog, para cualquiera que… Incluso eh, montándose su propio blog por su cuenta, quiera ser eh, parte de la red de, de Toma la Plaza, por decirlo así. Eh, una redirección, eh, listas de correo que, pues eh, como comenta Dani, movemos muchísimos miles de correos diarios, pero bueno, eh, siempre caben unos cuantos más. Eh... eh también eh, alojamos eh, para las herramientas, sobre todo las que eh, vemos que eh, están más o menos eh, bien enfocadas en la línea que vamos siguiendo. Eh, tenemos nuestro hit en el que eh, podemos eh, alojar cualquier proyecto eh, si, como los que nosotros mismos desarrollamos o cualquiera que venga de fuera que, que parezca interesante. Y, y bueno... Eh, nos organizamos como casi todos, listas de correo, grupo de N-1, eh, últimamente mucho Mumble, hemos eh, montado un servidor de Mumble eh, al que estáis todos invitados, si no lo conocéis, .net. Sí. Ah, Guay, eh, gracias, <risa> eh, Mumble es un chat de voz, eh, inicialmente eh, me voy a enrollar un pelín porque esto tuve bastante que ver y fue una pena inicialmente eh, montamos tres máquinas entre el 15 y el 18 de mayo se contrataron tres máquinas dedicadas en, en VH. Eh, eso eh, costaba un pastizal eh, pero como al principio como se ve en el vídeo pues eh, esto ilusionaba mucho eh, fuimos a lo grande eh, Oh, lo siento Y esto de saucio, por favor pues. Sí, eh... eh mmm... Una de las máquinas la dedicamos en exclusiva a Telefonía IP. Eh, montamos un servidor de Asteris al principio, eh, pero dijimos uff, Asterix se nos queda pequeño. Para lo que queremos montar aquí, eh, queríamos dar un número geográfico a cada usuario de N-1. Eh, un, un número de teléfono que cualquiera eh, se pudiese enrutar a través de... Que de manera gratuita todos los eh, usuarios de N-1 pudiesen hablar entre ellos por teléfono móvil, por ejemplo. Eh, prácticamente a coste cero o o, ...o casi, ¿no? Eh, se nos pide un poco la pinza, vaya... Eh... <risa> Pero eh, al final, eh, por eh, exigencias del guión, las tres máquinas se quedaron en una. Eh, fue un verano caótico tener que migrar todas las tres máquinas a, a una sola, pero, pero al final salió. Y eh, en lugar de un servidor de voz IP, eh, pues ahora nos hemos conformado con un servidor de Mumble, que es un chat de voz. Eh, está muy bien porque es eh, software libre, por supuesto, multiplataforma, eh, hay clientes para... Eh, todos los sistemas operativos y eh, sistemas operativos móviles y eh, permite una administración muy flexible. Eh, ¿No tienes cliente de Mambel en...? No, sí. Es que no, no pensaba entrar tanto aquí. Ah, pero, eh, pero, desahucio. Eh, y, y, y, y bueno, eh, y estos desahucios que, que como digo, es nuestro mayor éxito y, y Dani eh, lo va a contar. También rápidamente, porque hay poco tiempo, pero en realidad es un software que se llama Usahidi. Eh, esto es el Mumble. Eh, quita el texto speech, que si no, nos va. Bueno, déjalo. Eh. Entonces, Usahidi en realidad es un software que sirve para, para generar alertas tempranas, para mapear situaciones. Es sobre la base de un mapa. Eh, cualquiera puede reportar alertas que van a unos moderadores. Tiene un formulario y tú puedes pues, rellenar una alerta. Se utiliza, por ejemplo, en, en muchos sitios, por ejemplo en México, para monitorización de procesos electorales, pero desde la ciudadanía, pues la gente reporta por Twitter, por email, por SMS o por teléfono, por correo electrónico y la plataforma lo captura y lo transforma en alertas. ¿no? Entonces, de esa manera, si 10 personas decían que alguien armado había entrado y se había llevado la urna, pues la, la información se podía empezar a validar ¿no? con sus cuentas de Twitter y demás. Entonces se utiliza para monitorización de violencia de género en Kenia. Hay un montón de proyectos. Y esto es una simple herramienta que permite visualizar conflictos. ¿no? Eh, te permite escalar el conflicto un poquito a los medios de comunicación, quizás, si lo planteas bien. Entonces, bueno, pues como estaba toda la problemática de los desahucios, se nos ocurrió plantearle eh, montar esta herramienta y ofrecérsela a las plataformas de afectados por la hipoteca y a las asambleas de barrios del 15M, de tal manera que... ...se pudieran reportar posibles desahucios, eso genera una alerta que llega a unas moderadoras... ...que son gentes de la SPA principalmente, y ellas pues a, tra eh, a través de esa información... ...se ponen en contacto con la afectada, analizan la información, lo debaten... ...y si es un caso que entra entre los tipos que ellas cumplen, ¿no? los deudores de buena fe, etcétera, etcétera... ...pues disparan la alerta y como mucha gente se puede suscribir a través de un enlace que hay por ahí arriba pues eso le llega a creo que ahora mismo hay 2000 direcciones de correo apuntadas, pero unas cuantas son de directamente de asambleas de barrios en las que también hay pues a lo mejor 500, 600, 1000 personas apuntadas, ¿no? Entonces no sabemos la cifra exacta de la gente a la que le llega, pero le llega muchísima gente. Y con esto conseguíamos tres objetivos, de una. La primera era enlazarnos políticamente para realizar una actividad como 15M, más allá de la ocupación de la plaza, ¿no? que en ese momento como que no había posibilidad de hacer gran cosa, pues aquí había una salida para quien quisiera participar. La segunda era eh, tener una lista de casas vacías que son eh, propietarias de los bancos, pues eh, empezar a mapear esa realidad también, ¿no? Y por último, sobre todo, saber qué estaba pasando. Aunque las cifras todavía son bajas, porque el desahucio es algo traumático y la gente no lo dice, es algo que, que eh, socialmente está mal visto todavía, eh, pese a la masividad con la que está ocurriendo, ¿no? Es, es curioso. Eh, el caso es que con esto podíamos empezar a saber, porque el formulario, si entras un momento en proponer una alerta, en nuevo, eh, en nuevo evento, sí, nuevo evento, ...pues recoge ciertos datos... ...entonces sabemos que ha habido 500.000 desahucios... ...en los últimos tres años, bien... ...pero sabemos cuánta gente es eso... ...en una casa viven tres personas, viven cuatro... ...cuántos niños, cuántos eh, ancianos... ...cuánta gente con minusvalías, valías... ¿no? ...cuánta gente enferma... No, ...no tenemos ni idea de lo que está haciendo esa gente... ...entonces con esta herramienta podíamos empezar... ...a sacar datos y a pensar en estadísticas... ...de lo que estaba pasando a una escala más grande... ¿no? ...y poder decir, pues el Santander ha echado... ...a 3.000 ancianas... Eh, ...2.000 menores... Eh, y con esas cifras se construye otro tipo de noticias, ¿no?, y se empieza a ver otro tipo de realidades que sirven para plantear otras luchas. Entonces, bueno, pues de momento ha funcionado muy bien, eh, las gentes de las plataformas de afectados de la hipoteca lo utilizan y se va llenando de alertas. Entonces, yo os animo a todas a que os apuntéis a recibir las alertas y a partir de ahí, pues ya sabéis cuando hay desahucios cerca de vuestro barrio para que podáis echar una mano. Muy bien. Pasamos a Andrés, tienes que subir para Labs, que va seguido y las preguntas van al final. Un aplauso. Bueno, yo yo lo siento me tenéis que aguantar otra vez que me quedo pero bueno ahora vamos a hablar de, de otro proyecto eh, eh, es una pequeña asociación que se llama Alabs, con la que estamos haciendo algunos proyectos de desarrollo de software y pues si vamos a contaros un poco qué proyectos son y para qué sirven no en parte tiene relación con una cosa que me decía Andrés hace un rato, que es el 991, 1 que en una comunidad eh, 90 personas miran, 9 colaboran y una se pega la paliza ¿no? y hace casi todo. Entonces, pensando sobre esas problemáticas y cómo hacer que ese otro 90% que tenía una potencialidad bestial pues pudiera pasar a ser, si no el 9, por lo menos parte de ese otro 9, ¿no? el que está colaborando, pues pensábamos en herramientas tecnológicas y en estos juegos que hemos estado viendo durante estos años y en otros ejemplos de otros grupos que han puesto proyectos en la mesa eh, para ver cómo a poder activar a la gente no dar eh, nuevas herramientas. Entonces vamos a contaros un poco esa historia y comienza Andrés. Eh, buenas, ¿qué tal? Bueno, primero eh, gracias a la EX y al FC Forum por hacer este evento, es genial, eh, sigan así... ¿Xnet? Bueno, que Juis x la ex X es da igual. No. <ríe> pues, eh, bueno, eh, como contaba Dani, a Labs somos una asociación de Madrid, bla, bla, bla, software libre, bla, bla, bla, bla, bla. O sea, es un poco el spam de siempre. A nosotros un poco más que contar de qué hacemos es un poco mostrar lo que hacemos, ¿no? Y lo que hacemos es eh, básicamente aplicaciones web hechas con software libre y liberando. Entonces, la primera es No lo tiro, que, bueno, es una aplicación, en realidad no está hecha por Alabs pero sí, el desarrollador se nos acercó y nos dijo que quería que la impulsásemos. A nosotros siempre nos gustó mucho el proyecto. Eh, por si no lo saben, No lo tiro es una web eh, donde se pueden ofrecer al público eh, las cosas que ya no quieras y que quieras tirar, y que necesitas que otra gente, que por ahí eh, eh, le quiere dar utilidad. no Un poco el eslogan el es... Eh, no lo tiro, te lo regalo sin condiciones. Entonces, sí, bueno, esto es la web, es muy simple, va por comunidades de todo el mundo. Eh, estos son un poco los, los típicos regalos que uno se encuentra. Esto es un anuncio, el príncipe de Belair. Y aquí es como se propone que verdaderamente es un formulario muy simple y muy básico y muy fácil de usar. Y bueno, el código, como decíamos, eh, siempre usamos la misma licencia, que es GNU Afero, GPL. Y lo pueden encontrar en GitHub. Entonces, el siguiente proyecto es Liberateca. Eh, Liberateca es una página de enlaces de nueva generación. Eso significa que es código libre, el desarrollo es abierto, no tiene publicidad ni ánimo de lucro, es comunitaria y también autogestionada. ¿Vale? Entonces, eh, es, es, es una web de enlaces, pero en vez de quedarnos solo en series, eh, la, la vamos desarrollando cada vez más. Eh, a día de hoy ya hay series y también libros. Eh, un poco así las funcionalidades más frikis son que tiene una API. Entonces cualquiera puede hacer su aplicación y usar nuestra base de datos. Eh, a día de hoy, no, no recuerdo la cifra exacta, si eran 120.000 enlaces o un tema así. Ahí están los libros. Eh, es un poco muy normalita, se pueden votar por los enlaces, votar por las series, agregar una serie favorita, editarlas, eh, agregar nuevos enlaces, nuevos e episodios, temporadas. Eh. Eh, bueno Y también tiene comentarios para que la gente pueda establecer comunicación también. Y lo típico, botoncitos y tal. Y bueno, y ahí el GitHub con la misma licencia. Y por último, el, el gran proyecto para mí de Labs, que es Oígame, y ahí ya lo dejo a Dani, que, que tiene todo el speech. Bueno, Oígame empieza como... Eh, es una evolución de un software que se utilizó en otras ocasiones, se llamaba Xmailer, y lo desarrollaba la misma persona en realidad, bueno, ahora, ahora somos más, no pero, pero en aquel momento casi el 90% del trabajo lo hacía un compi hacker de hacktivistas, eh, a pardo, y pues cada vez que lo montábamos era un lío porque, porque tardábamos mucho tiempo para ejecutarlo para una sola campaña. El Xmailer era una pequeña herramienta, que nos, era una web en la que la gente podía escribir y le enviaba un correo a todos los europarlamentarios o los parlamentarios españoles y además tenía un pequeño formulario que tú podías copiar y poner en tu blog y así el formulario aparecía en 10.000 blogs a la vez y, y venga a enviar correo. ¿no? Entonces eso se utilizó en dos acciones concretas que tuvo un resultado estupendo, una la ha comentado Jeremy de la cuadratura antes, con la campaña de Blackout de Europe cuando se quería aprobar en Europa una especie de, de sistema parecido a la ley ADOPI y eh, se enviaron casi como un millón de correos a los europarlamentarios y bueno, eh, generó bastante polémica porque eh, no podían filtrarlos el correo es una herramienta que utilizan para su trabajo, no, no ellos o ellas directamente sino las personas que se lo revisan pero bueno, eso destapó la alerta a muchos europarlamentarios, sobre todo del norte de Europa, que tienen esa costumbre de, de que cuando la gente les dice algo, pues atienden. Eh, eh, no como por aquí por el sur. Entonces dijimos, hostia, pues esto funciona, ¿no? Con, con esta herramienta podemos ayudar a, a llamar la atención sobre problemas que tiene la gente. Pero eh, montar cada vez esa plataforma, bueno, luego tuvo, el mayor éxito fue con la ley Sinde, cuando se iba justo a aprobar la ley, que ahí tuvo un daño colateral que fue un poco el que nos dio la visión. Eh, el, el daño colateral, el, porque fue un accidente, no estaba programado, fue que la gente envió tantos correos que, veréis, es que les habían regalado un iPhone corporativo a los diputados. Ahí empieza la historia. Y no lo sabíamos. Entonces, seis meses antes, pues tenían un iPhone y ahí recibían su correo. Y claro, pues un millón setecientos mil correos, eh, eh, con lo de la ley Sinde, pues los aparatitos se les apagaban a las cuatro horas de salir de casa. Pues pitaba, pitaba y el Internet les consumía toda la batería… Y entonces a las nueve salían de casa y a las 12 no tenían ni capacidad de llamar, ni de recibir, ni correo electrónico, ni agenda. No. Pero de verdad fue un accidente. Nosotros pensábamos que eso llegaba a sus despachos, que ellos tenían allí personal que les atiende el correo. Y de repente un diputado por Twitter pues levantó la alerta ¿no? y dijo, joder, estos activistas están reventándonos los teléfonos y tal. Y dice, acaban con mi libertad porque, porque yo no puedo comunicarme, ¿no? Entonces, a ese en concreto fue muy bueno porque reaprovechamos la campaña y, eh, ¿cómo se llamaba? El diputado, ¿cómo se llamaba? Bueno, ahora sale el, el recuerdo. Entonces, ese se quejó y dijo, oye, estos deja activistas acaban con mi libertad de comunicarme, ¿no? Porque se le acababa la batería del iPhone. Y, <risa> y entonces le, le mandamos una, un cargador de estos de carraca móvil... <risa> Al, al despacho para que su libertad no, no dependiera de su batería ¿no? entonces, él nos contestó diciendo bueno, lo cortés no quita lo valiente, ha sido muy ingenioso, gracias pero nos permitió realimentar un poco la acción entonces, viendo que esas... de repente nos empezamos a dar cuenta joder, las acciones que ocurren en la red con la masividad que tienen cuando entran en al, por algún tipo de accidente al mundo real no hay nada que esté listo para soportar eso no existe nada, ni humano, ni los teléfonos, los faxes, los móviles, las orejas de las personas. No pueden soportar una avalancha de, de decenas o miles de personas intentando comunicarse con ellos. ¿no? Entonces dijimos, ¿y cómo repetimos esto? ¿no? ¿Cómo provocamos que ese accidente pueda ser más cotidiano? Entonces, pues ahí se nos ocurrió un poco... Ja. A ver, sí. pero, pero, <risa> eh, que, queríamos mostrarles esto es un poco, esta es la, la noticia de, de hacktivistas, es... Eh, recarguemos la libertad a nuestros diputados. Es Santiago Cervera, el, el amigo. Y, y bueno, y, y aquí está también el, el, el, el boletín el este de, de eBay de y la Mostrando ¿no? la compra y todo. Y nada, ya está un poco el chiste, ¿no? De, sí. Entonces dijimos, bueno, ¿y cómo podríamos hacer para que más gente, no solamente por problemáticas hacker, se pueda llamar la atención sobre otros conflictos que, pues ya sabéis que en, en, quizá en este país la cultura hacker está muy asociada a centros sociales en barrios y demás, ¿no? Entonces como que teníamos esa sensibilidad de decir, bueno, no solo para esto de las redes, sino que hay unas problemáticas que son muy, muy graves y que pues podríamos ayudar. Entonces ahí se nos ocurrió, oye, vamos a montar el mismo software, pero como servicio. Es decir, que la gente, eh, que sea un servicio web, en el que cual, eh, cualquiera o las campañas que puedan ser interesantes pues puedan crearlas y puedan meter ellos los correos del Senado del Senado de Chile, de lo que toque y, y gestionar las campañas con pocos clics, ¿no? Y vamos a permitir que la gente pueda hacer eso. Y bueno, ya existen cosas así, eh, o similares, por ejemplo, pues todos conocemos eh, eh, Actuable, Change.org, Javad, cosas así, pero cuando nos pusimos a mirarlas nos dimos cuenta de, lo primero, que no habían liberado el código, que sus, sus, sus aplicaciones estaban hechas de software libre. Habían utilizado todas las herramientas de la comunidad para obtener eh, un, una, otra nueva herramienta, pero no habían completado el círculo, que es cuando tú devuelves a la comunidad lo que tú has creado ¿no? para, para que pueda seguir creciendo. Entonces dijimos, pues esto no puede ser, ¿no? hay que hacer algo que sea libre. Luego también no nos gustaba el formato de, de muchas de estas entidades, eh, porque... Aunque aceptamos utilizar eh, cual, muchas herramientas eh, para poder llegar a ciertos objetivos, sí que en, lo, en la parte económica y social pues es un tema muy delicado ¿no? Y, y no nos gusta nada cómo se reaprovechan las multinacionales de las marcas ecologistas, etcétera, etcétera, y nos gusta que haya también alternativas para las que la gente pueda protestar en plataformas online que no pasen por empresas que tengan juntas de accionistas, ni inversores, ni que una persona decide en función del dinero que ha puesto, ¿no? sino que haya pues otros modelos, donde porque ahora mismo hay millones de personas protestando en el planeta a través de esas plataformas, y no saben que algunas son unas corporations norteamericanas con sede en California, eh, en realidad no se sabe muy bien qué es lo que hay detrás en algunas de ellas, ¿no? en otras sí. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a montar una desde una asociación cultural libre y que no se trafique con los datos de los usuarios, porque la, estas otras plataformas eh, comercian con los datos de los usuarios que hacen activismo político para conseguir financiarse, ¿no? Ese es el modelo de negocio. Y nosotros dijimos, bueno, pues nosotros trabajamos por otro lado y esto lo montamos para que la gente no tenga que dar sus datos para, para que haya comercio con ellos y que luego no te lleguen correos de que ONGs y cosas que tú no has solicitado. Entonces, pues ahí nace un poco que camé, ¿no? Entonces empezamos a desarrollar código y dijimos, oye, cómo podemos hacer esto? Buah, pues lo intentamos colar en un concurso de startups innovadoras de Internet. <risa> dijimos, eh, eh. Fuimos con la idea, una de estos concursos, y lo ganamos. Eh, no, <risa> no había dinero, bueno, teníais que ver la cara del jurado, y estaba un representante de la banca, otro de los políticos, y otro de tal, menos mal que los que votaban eran el público. <risa> Y, y en realidad no había premio, ¿vale? No era premio económico. El premio, que era maravilloso, era que todos los que se habían presentado trabajaban contigo dos días para ayudarte a concretar la idea. Y eso estaba muy estaba muy linda la idea, entonces pues, estuvimos ahí con un montón de gente que era muy profesional, que nos ayudó un poco a concretarla. Entonces, pasa pantalla por ahí. Ahí nace un poco el desarrollo de Gamé, que nos ha llevado un montón de tiempo, porque claro, nosotros no tenemos recursos ni nos financia a nadie. Entonces se nos ocurrió decir, bueno, pues eh, vamos a buscar a entidades... Eh, que se merezcan nuestro respeto de alguna forma para ver cómo pueden apoyarnos y poner algo de dinero. Porque hay cosas que nosotros no podemos hacer y no queremos pedirle a otros que trabajen gratis. Nosotros sí podíamos aportar nuestro curro ahí sin problema. Pero diseño y otras piezas que pagar el servidor y cosas así, pues digo, encima que le echamos a esto 600 horas a... Cada semestre pues, no, no podemos eh, hacerlo todo. Entonces, pues fuimos a hablar con una gente que nos caía bien y que nos gustaba muchas cosas que habían hecho durante muchos años. Entre ellos pues está Ecologistas en Acción, el sindicato CGT, eh, el antiguo movimiento de objeción de conciencia, ¿no? que para mí siempre han sido una leyenda, ahora son los antimilitaristas. Una pequeña cooperativa de chicas que desarrolla solo software libre, que se llama Damne. Eh, pues ciertas entidades, el patio maravillas también, ¿no?, con las que nos sentíamos a gusto, también porque entendíamos que detrás de, como dice Spiderman, detrás de todo gran poder hay una gran responsabilidad. Entonces, eh, esto se podría desmadrar y ser una herramienta que utilizara mucha gente, y, y volvíamos otra vez, que esto nos ocurrió en 15Hack, a tener un poder excesivo en nuestras manos, eh, y todo poder es, es demasiado peligroso. Entonces, Pensamos, vamos a repartir esto con otra gente que nos modere, que no se nos pueda ir la cabeza y, y tirar por donde no debemos y que nos ayude a hacerlo bien. ¿no? Entonces, eso es un poco el Consejo Social. Nos ayudó un poquito, no, nunca juntamos más de 1.800 euros en un año buscando dinero, no es lo nuestro. Eh, pero eso nos llegó para pagar el servidor, un poco de desarrollo de imagen y cosas así. Bueno, pues aquí está un poco la plataforma que de momento no tiene campañas hasta dentro de muy poquito tiempo, o sí, no lo sé, ahora lo vamos a ver. Entonces, la plataforma, como veis, pues, vale, ¿qué es? Oígame, en principio tiene un sistema de peticiones, ¿vale? Como Petitions, en las que tú simplemente pues, te sumas y, y eso solamente sirve para presión política y mediática, ¿no? De tantas personas que además tienen que verificar su identidad, están sumándose a este a este movimiento, a esta queja, a esta propuesta. No tiene ninguna validez legal como ninguna de las otras plataformas hasta que no se avance con temas de DNI electrónico y demás. Luego está en la versión de correo, en la que les enviamos unos cuantos correos o millones para eh, comunicar a la gente eh, con sus representantes ¿no? y quitar intermediarios y que la gente a través de esto y de los formularios que se ponen en otros sitios pues pueda escribir y comunicarse cuando haya una campaña en la que le interese colaborar. Como por ejemplo la que podría salir en breve, una que es sobre la Marea Verde, que están, ¿sabéis?, el movimiento estudiantil que se está moviendo muy fuerte por allá abajo. El movimiento de, de, de, de estudiantes y profesores, ¿no? De estudiantes y profesores, que sí. También hay que <ríe> Eh, ...también eh, hablaba, no sé si habíamos visto por ahí una pendiente de moderación... ...que hablaba sobre el bloqueo a las plazas que va a haber durante el proceso electoral... no ...sabéis que la Puerta del Sol eh, va a ser declarado espacio no acto para la ciudadanía... ...que quiera decirle algo a la clase política, sino al revés, a la fuerza... ...y bueno, pues campañas de ese estilo que ya iremos viendo cómo van saliendo... ...entonces de momento pues ahí tenéis un poco la web... Eh, ...tenéis una sección por arriba con preguntas frecuentes, el tutorial ¿no? donde se explica un poco todo esto... Eh, una sección de comunidad en la que podéis proponer mejoras para la web, eso no significa que las podamos hacer porque nuestro tiempo y nuestra capacidad es limitada, pero las ideas buenas pues las intentamos pillar, claro, es, es importante. ¿no? Y la web, navega un momento por la web, Déjame. y vamos a ver la sección de... Campo. ¿Tú tienes usuario de moderación? Vale, en principio, como os decía, solamente son para eh, esos dos tipos, peticiones y correos, pero como con unos experimentos de telefonía IP que hicimos en el Patio Maravillas, no sé si conocéis que pusimos una cabina telefónica en la calle y pues ahí se compartieron como 22.000 minutos en un año, ¿no? De llamadas a cuarenta y pico países, había cola, era precioso. Entonces ahí aprendimos cómo jugar con telefonía IP y servidores y dijimos, hostia, ahora sabemos cómo hacer para que la gente pueda, por ejemplo, el formulario de vete un momento a proponer una campaña para que tengo que no, no hace falta. Sí. ¿Para proponer? Sí. Sí, dale. Pues en, esto genera un formulario, que es la gracia del invento, ¿no?, en la que la gente protesta y ese formulario se puede copiar en otras web. Pero en ese correo, en ese formulario, en vez de poner eh, un campo que diga pon tu correo electrónico, el asunto y el cuerpo del mensaje, lo que dice es pon tu teléfono. Entonces tú pones el teléfono de casa y hay un botón grande, eh, verde de que pone click to call y tú haces clic en el botón y de repente te suena el teléfono de casa y suena en el del despacho del parlamento. Y, y cuando descuelgas, pues estás al habla ahí con quien esté al otro lado y te sale un textito en la pantalla que dice pues un poco más o menos lo que ha dicho la persona que lanza la campaña que hay que decir, ¿no? que hay que protestar. Y tú lanzas eso por Facebook y a partir del día tal se abre y, y la gente no paga nada. Tú, tú, el que paga, porque la telefonía IP tiene un coste, eh, es el que lanza la campaña, que se tiene que buscar la vida, pues hacer actividades, fiestas, lo que pueda hacer, eh, para pagar los minutos de telefonía IP a un proveedor y con eso, pues, luego la gente simplemente hace clic y puede llamar así. que Aparte de, lo de la, la telefonía, un poco en el futuro también se, se quiere estudiar de hacer aplicaciones de fax, de forma de que se puedan hacer eh, migraciones masivas y quejas ya un poco más reales y ese tipo de pero, cosas. La, la idea del fax es que hemos descubierto también que por normativas europeas... Ah, sí, bueno, aquí está el... No, pero el, el de una campaña, vete, a, puedes moderar tú. Ven a ver las campañas que hay en moderación. O sea, de, de momento es un poco un epic fail porque es una web de campañas sin ninguna esa campaña, pero. Estas son las que están pendientes de moderación que nos ha ido enviando la gente. Eh, esa me gusta. A verde, a verde. ¿Le, le damos al verde. Al verde, al verde. ¿Estás seguro? Bueno, pues ellos eh, verán. A ver, a ver. Esto nunca lo hemos hecho, así que puede fallar. Vete a la portada. Vete a campañas. Y ahí está, esa es la primera campaña aprobada. Pues eso ya ha salido por el Twitter de Oigame y por el Facebook y todo eso. Así que a darle al tururú. Y... bueno, y... esta es, este es un poco eh, la, la imagen ya de la campaña en sí eh, un poco lo que muestra es eso de todo el, el, el tema ¿no? acá son, son las estadísticas de envío que todavía como no se envió ninguno porque la acabamos de dar, sería raro y, y esta es un poco la parte importante que es la parte donde ya uno escribe su correo eh, yo como estoy logueado no, no me pide mi dirección, como inicié sesión ya no me pide mi dirección pero si uno no tiene usuario también la puede usar en sí es muy simple, uno pone su dirección de correo, un asunto y lo que quiere decir y, y eso ya, bueno, primero te envía el mensaje a vos para que eh, después lo puedas confirmar y ya verdaderamente el mensaje ya se envía. Eh, tiene un, un poco las típicas funcionalidades también de poder poner eh, un, un widget en tu web, ¿no? el formulario, Esto tiene un estilo un poco raro, pero vamos que hay dos opciones, la primera con Javascript que uno copia esta línea y ya le pone este formulario, y la segunda, si ya no se soporta Javascript, pues se, se copia el HTML y se pega y ya. Un poco en el futuro también se quiere trabajar en, en ya poder integrar el formulario en CMS como Wordpress, Drupal, lo, lo que sea, pero es un poco el futuro también de, de la herramienta. Y los botones. Y bueno, y los típicos botones. Entonces, eh, y luego la, la versión fax, o sea, estos son módulos que se irán desarrollando pues según vamos teniendo tiempo, porque tampoco tenemos muchos recursos. El de fax esperamos que salga en tres meses y el de telefonía, pues otros tres meses después. El de fax lo bueno que tiene es que las normativas europeas, y esto lo vimos hace poco, cada vez están obligando más a, a los antiguos... Los antiguos monopolios públicos eh, ahora están operados por compañías privadas. Eh, hablamos pues de los canales públicos como son el del agua. ¿no? La, el agua hay un operador, bueno, el agua quizás sea el peor ejemplo, pero la electricidad, eh, el carrier es nacional. Sin embargo, hay operadores y tú te puedes cambiar de operador eléctrico como te cambias de operador de teléfono. Y las normativas europeas están reduciendo cada vez más esos plazos de migración para que sea de 20 días a 6 días, aquí 3 días, etcétera. Creo que ahora... En telefonía vamos por seis, lo quieren bajar a tres. Con la electricidad ocurre lo mismo y con, creo que con el gas también. Y con el internet y con el teléfono de casa y con el proveedor de satélite. Entonces, pues si se lanza una campaña que diga, eh, por ejemplo, eh, pues un ejemplo a, a era. Eh, no, no me recuerdo qué compañía eléctrica es la que estaba robando tierras en Chile, en DESA pues le dices Endesa o, o dejas de expropiarle tierras a los mapuches en Chile o 20.000 usuarios aquí en España hacemos clic y esto manda un fax a la competencia y nos vamos para otro lado. no Entonces se trata de pensar herramientas que, que sirvan a las multitudes para poder generar presión ahora que no tenemos... Eh, sindicatos en los que podamos confiar o, o que hagan ese trabajo, o las asociaciones de consumo se han visto desbordadas, obsoletas, o están viendo cómo recolocarse ¿no? en, en esta nueva situación, pues hay que empezar a pensar en experimentos así, ¿no? donde podamos usar todas las herramientas que están a nuestro alcance y el consumo es otra. Entonces, si nos coordinamos para darle una bofetada política a una empresa que despide a miles de trabajadores y reparte millones a, a la Junta Directiva, pues igual podemos empezar a hacer esa presión que como movimientos de enjambres, 15M, hackers y demás colectivos no estamos encontrando una vía política para canalizarla, pues esas fuerzas igual se pueden pensar por aquí. Esta no es la herramienta definitiva, ni va a ser la única ni la mejor, es la nuestra, es la que hemos podido hacer y la idea es que en base a estas ideas, pues otra gente pueda mejorarlas y lanzar otras ideas mucho más fuertes, ¿no? Y el código de todo esto también es libre, está en la web. La aplicación esta la puede replicar quien quiera y como quiera, eh, para que haya muchas webs de protesta distintas, porque de lo que se trata no es de ser tú el único, sino de que seamos muchas, ¿no? Porque es la única manera de conseguir el, el cambio. Y, bueno, un poco desde el momento que le dimos a activar, ya van siete personas las que participaron. Gracias a los que están. Eh, <risa> se, se pueden levantar y les damos un aplauso también. Ocho ya. Y bueno, pues eso era todo. Ahora no hay preguntas otra vez porque se hacen al final del todo. Entonces ahora venían otras compañeras. Eh, las de CUNE, Our Project. aplauso para los compañeros de Alap.